Bueno, Arracha León, buenas tardes a todos los que estéis conectándoos a estos canales de YouTube de Esquera Nietzsche y, y de la FEC para este acto de homenaje online que hemos querido hacer a, a Julio Anguita. Es bueno un granito de arena, es nuestra pequeña contribución desde la FEC para que un acontecimiento como el de, de la desaparición de Julio no pasase inadvertido en este contexto dramático el que estamos viviendo, en la pandemia y de esta especie de confinamiento al que nos vemos obligados. Y bueno, cuando mejoren las condiciones, sin duda haremos algo más solemne. Pero como queríamos, queríamos subrayar y realzar en la figura de alguien que es muy importante para nosotros. Eh, bueno, como decía, la, la FEC es quien ha tomado la iniciativa de este... ...de este acto de homenaje... ...y yo, como cada acto que hace la FEC... ...me siento obligado a contar qué es la FEC... ...porque es, una, es algo que todavía no he conocido... ...quizá algún día pues, dejemos de hacerlo... ...y será porque hemos conseguido llegar a, a un conocimiento en la sociedad... Bueno, ...la FEC es una asociación cultural, una fundación... ...sin ánimo de lucro, vinculada a Izquierda Unida... Eh, ...pretende ser un laboratorio de ideas un espacio para la formación de pensamiento crítico, un lugar en el que la izquierda y los que quieren transformar el mundo se sientan cómodos para debatir. Es un espacio también para que aquellos descontentos con esta sociedad y que aspiran a una sociedad más justa, más libre y más igualitaria y buscan los caminos para alcanzarla, estén con nosotros para buscar precisamente esos caminos. Y es un espacio para intentar conseguir esa hegemonía en la mayoría social para alcanzar esa sociedad, una hegemonía sin la cual, sin duda, no podrá haber nunca transformaciones sociales profundas. Bueno, aclarado esto que es la FEC, antes de dar paso a los ponentes que nos hablarán con más profundidad de la figura de Julio, eh, sí que quería dejar una pincelada como de nuestra propia de la FEC para significar a Julio Anguita. ¿no? Una cosa que nos parece muy relevante de él es su trayectoria. Es decir, desde que Julio fue, entró en el Partido Comunista en la clandestinidad, cuando fue alcalde de Córdoba por el que se hizo tan popular, cuando luego tomó las riendas del Partido Comunista de Izquierda Unida en unos momentos muy difíciles y que precisamente llevó a Izquierda Unida sus mejores resultados electorales o cuando, debido a su... ...enfermedad tuvo que abandonar el puesto al timón... ...siempre Julio estuvo en, una, en, en ese espacio que decía... ...de elaboración teórica, de pensamiento crítico... ...y nunca dejó, nunca, siempre fue fiel a sus ideales... ...una persona de su talla probablemente si hubiera cambiado... ...hubiera tenido mayores prebendas a título personal... ...pero no, él siempre fue consecuente y fiel... ...fiel a sus ideas en las que creía para transformar el mundo... Eh, nosotros, en esta época de pensamiento líquido, en el que el compromiso es tan efímero, efímero, le damos mucha importancia a la trayectoria, a la consecuencia, a la coherencia, y en eso Julio Anguita creo que fue ejemplar. Y bueno, tenemos el honor para, pues para que nos hablen de él, de, de contar con, con, con Garbiñe Biurru, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y una banderada del feminismo y de todas las causas justas. Y también tenemos a John Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi y parlamentario del Carrequín Podemos. Ellos nos van a hablar mejor y más de Julio Anguita. Y, pero antes, antes de que ellos tomen la palabra, vamos a poner un, un pequeño vídeo con unos, una pequeña, un pequeño epitafio que él mismo, él mismo habla de sí mismo, Julio Anguita. Bueno, eh, paso al vídeo díganos con sinceridad ¿cómo le gustaría ser recordado? como una persona que amó muchísimo la vida y que trabajó según sus ideas para intentar que la sociedad fuese mínimamente soportable sin injusticias donde una vez que estamos aquí porque venimos no hubiese a estas alturas del tiempo en que estamos que luchar como fieras para poder comer todos los días o morir víctimas de enfermedades yo me cojo mucho a esta visión, un tanto de futuro, de, de Mars, cuando habla de que algún día cuando los seres humanos todos coman, tengan una vivienda, sin grandes lujos, pero se realicen, comenzará la historia de la humanidad. ¿Cuántos cerebros hay ahora mismo? ¿Cuántas personas que podían ser fuente de riqueza, fuente de, de riqueza intelectual me refiero, de creatividad y de amor, tienen que arrastrarse por poder comer o víctimas de enfermedades que pueden ser erradicadas? Ay, sí, yo quiero que me pueda recordar, porque me revelo contra eso. No lo asumo ni lo acepto. Me gustaría... Eh, a Racha de Noí, eh, agradeceros a todas y todos los que estéis eh, eh, al otro lado y agradecer también eh, a Miguel y, por supuesto, a la FEC por organizar un... Un pequeño y humilde acto como este en una situación eh, compleja, tal y como nos ha como nos ha explicado Miguel anteriormente. Eh, yo quiero agradecer la invitación para, para, para poder conversar un poco en este acto y poder conversar también con, con Garbiña sobre la figura de, de Julio Anguita, porque bueno es evidentemente la figura de Julio Anguita, eh, tras su pérdida física, pues deja... Eh, pues ha dejado un pozo fundamental en la, izquierda, en la izquierda de este país en su sentido más amplio y creo que, eh, que Garuña también convendrá conmigo en que, en que el pozo que ha dejado Julio en el conjunto del Estado y también aquí en Euskadi es un pozo importante y qué menos que menos que organizar este tipo de, de actividades eh, para recordar no solo su figura sino también eh, pues sus aportaciones ¿no? al... al a los cambios que mucha gente queremos en, en, este, mundo, en este mundo tan injusto que a veces eh, reconocemos. A mí me gustaría eh, trasladar eh, cuatro, cuatro características que, que, que percibo que, o que he entendido en la figura de Julio Anguita, una figura que es eh, fundamental. Eh, para que gente de mi generación, gente como yo, pues hoy en día eh, militemos en, en política y de manera además eh, partidaria, lo cual no es eh, una opción mayoritaria en el, en, en el conjunto de la sociedad. Es muy complicado que la gente eh, se involucre en la actividad militante y más aún en la actividad partidista. Y Julio grita, creo que, que, que es fundamental... ...en el hecho de que toda una generación de activistas y militantes, eh, pues hoy en día, pues estemos eh, pues implicados en esta, en esta, en esta lucha, ¿no? Y son cuatro características las que, las que me gustaría intentar eh, recordar sobre Julio Anguita, que son características propias de Julio Anguita, que le han, le han acompañado, le han caracterizado durante toda su, su vida... Eh, su vida política y su vida como hombre de pensamiento pero que a la vez me parece importante destacar que son cuatro características que no son exclusivas de Julio Anguita sino que son eh, cuatro características eh, de la izquierda y que por lo tanto las mujeres y hombres eh, de la izquierda y que queremos cambiar el mundo eh, pues tenemos que tener en cuenta y por lo tanto que podemos aprender de la, de la vida y obra de Julio. ¿no? Una primera característica yo creo que es eh, una de las principales razones, tal vez no la más importante, pero seguramente sí la principal razón por la que Julio, tras su muerte, ha despertado eh, tanto cariño, tantas muestras de respeto en el conjunto de la sociedad. Y no solo desde aquellos sectores que compartíamos o que compartimos sus ideas, sino en todo el espectro político. Creo que, es, que, es, eh, que Julio es eh, ...ha sido reconocido y, y creo que esa, esa primera característica eh, tiene que ver con las formas de hacer política, ¿no? Y es algo que el mismo Julio defendía y practicaba, ¿no? Julio eh, solía decir que cuando el, cuando el contenido de la propuesta es radical eh, no, no, son necesarios, eh, no son necesarios los aspavientos, no son necesarias las sobreactuaciones... ...y además solía criticar duramente a quien, a quien mantenía una pose radical... ...porque él decía que tras esa pose radical pues seguramente no había un contenido político radical... ...un contenido político en profundidad. Y yo creo que esas formas, esas formas eh, suaves y a la vez eh, con una radicalidad profunda en el contenido... Tiene mucho que ver con haberse ganado el respeto de, de muchísima gente, ¿no? Desde adversarios políticos hasta partidarios políticos, pero también por, por mucha gente en el conjunto de la sociedad que sin entrar en, un, en, en, en el campo de los partidarios ni de los detractores de Julio Anguita, eh, creo que mucha gente ha percibido eh, que Julio era un político respetable precisamente por esas formas de hacer política que son... ...la antítesis de las formas de hacer política a las que desgraciadamente... ...pues creo que nos tienen acostumbrados eh, la mayoría de, de políticos y políticas... ...en este país y creo que eso la gente que no es tonta eh, lo reconoce y lo, y lo valora... ¿no? O ...esa por lo tanto sería una, una primera característica que a mí me gustaría... Pues, eh, ...aprovechar para señalar sobre, sobre Julio Anguita y que le acompañó toda su vida le acompañó en sus labores como político en el Congreso de los Diputados y anteriormente también como parlamentario en Andalucía y como alcalde en, en Córdoba, La acompañó esa manera de hacer política suave en las formas, pero de una radicalidad y una profundidad en los contenidos que no dejaba lugar a dudas de cuál eran de cuál era el, los planteamientos y, y los planteamientos de, como él decía también, de rebelión ¿no? que él ...que él ponía sobre, sobre la mesa. Una, una segunda característica que yo creo que, que deberemos recordar de, de Julián Guita... Y que, ...y que al igual que la primera la defendía él abiertamente y la practicaba... ...es la de ser una persona eh, de pensamiento y de acción. Eh, creo que Julio, eh, y además de manera muy explícita en los últimos años de su vida... ...defendió, defendió con mucha vehemencia la necesidad del estudio, la necesidad del análisis, la necesidad de la comprensión del mundo que nos rodea y, y él decía ¿no? que eh, los hombres de acción sin un pensamiento previo no cambian el mundo, es necesario eh, el análisis, el pensamiento y Julio le daba mucha importancia a esto y creo que, bueno, muestra de ello es eh, lo prolijo también de, de sus obras Garbiñe creo que, que ha traído algunas, de, algunas de, de ellas pero a la vez, a la vez eh, de esta importancia a lo teórico eh, Julio también decía otra cosa ¿no? eh, la importancia de la acción eh, igual que no valía nada eh, la persona de acción sin un pensamiento previo tampoco valía nada para cambiar el mundo eh, las personas eh, que analizan, que piensan pero que una vez comprendido lo que les rodea y analizado, no pasan a la acción, a la acción política, a la acción activista, a la acción militante. ¿no? Decía que eso tampoco cambiaba el mundo y, por lo tanto, pues creo que Julio, y si analizamos eh, toda su vida, eh, pues fue un hombre que, que fue coherente con esto, fue un hombre de pensamiento. Lo primero era el pensamiento, el análisis, la formación pero a la vez fue un hombre de acción, no se quedó en el estudio, no estuvo en una, en una atalaya intelectual, sino que fue un hombre eh, de acción pues hasta el punto que bueno, eso le llevó, eh, le llevó pues, eh, a, a dirigir un partido como el Partido Comunista de España y a dirigir una organización eh, como Izquierda Unida y también cuando abandonó la, la primera línea política eh, ...siguió con este, con, este, con este doble método ¿no? de pensamiento de acción y, y, y fue muy, muy activo desde, desde su Córdoba... Allí donde, donde la habitaba ha seguido, ha seguido no solo pensando, no solo analizando, no solo proponiendo, sino además eh, ha seguido activo a través de, de movimientos sociales y a través del movimiento republicano, a través de, de colectivos concretos, ha sido también un hombre de, de, de acción política. ¿no? Esa sería una segunda, una segunda característica que a mí eh, me, gustaría, me gustaría recordar de… De julio Y una tercera eh, creo que tiene que ver con, con la coherencia política que también Miguel eh, la, la ha mencionado anteriormente. Eh, julio fue también muy claro en esto ¿no? y nos decía, mmm, nos decía aquello de que eh, si para conseguir votos tenemos eh, que renunciar a principios o tenemos eh, que traicionar a nuestra conciencia, eh, quédense ustedes con los votos, ¿no? Yo creo que esta afirmación eh, hoy en día tiene un, un valor enorme, ¿no? Hoy en día, donde muchas veces vemos que la política pues, se convierte en esa política líquida, donde, eh, donde los líderes políticos y las organizaciones políticas, a veces, eh, para conseguir mayor, eh, mayor apoyo, fundamentalmente electoral, pero también mayor apoyo social, muchas veces, pues... Eh, pues eh, Cambian de criterios sin un análisis previo, porque Julio tampoco criticaba eh, los cambios de criterio si procedían de un análisis eh, de un análisis que el pensamiento te llevase a ese cambio de criterio, sino que son cambios de criterios simplemente para cazar votos, ¿no? Y Julio también criticaba mucho esto y creo que lo practicó en su vida y solo hay que solo hay cojear un poco los capítulos que le tocó vivir al frente de Izquierda Unida para darse cuenta de que Julio fue coherente con esto. Y a pesar de haber, como se suele decir y como ha dicho Miguel antes, a, a pesar de tener entre sus logros el haber conseguido los mejores resultados electorales para una fuerza como Izquierda Unida, creo que Julio eh, fue valiente en este sentido y tomó muchas decisiones que no eran decisiones populares en, en su momento, que iban contracorriente, sobre todo en aquella, en aquella España... Eh, un tanto irreal, de la que luego nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etc., eh, Julio lanzó mensajes que eran incómodos en aquel momento, pero él sabía que lo fundamental eran los principios y que estaba dispuesto a defenderlos, aunque eso le costasen eh, algunos, miles, algunos miles de votos. ¿no? yo Esa es la, la tercera característica que, que creo que... Que podríamos recordar, o que yo propongo recordar eh, hoy aquí sobre, sobre Julián Guita, porque me parece fundamental también para los tiempos que. para los tiempos que corren. Y una última característica que. pues tal vez sea la que. la que durante mucho tiempo. en la que mucho tiempo reconocimos en ella la figura de Julián Guita, que es la del famoso programa, programa y programa, ¿no? Eh, este es una, un, un valor fundamental también en la, trayectoria, en la trayectoria de Julio Anguita, lo defendió también a lo largo de su, de su vida eh, como político y como intelectual, y, y yo creo que como político, eh, si luego tenemos tiempo, sería, yo creo que sería interesante repasar porque... Eh, Creo que el programa, programa y programa, que muchas veces ya de tanto también escucharlo, a veces podemos tener la sensación de que es un eslogan, un eslogan eh, publicitario, un eslogan político. Eh, creo que es interesante analizar cómo llevó a cabo Julián Guita en su acción eh, el programa y programa y programa para darse cuenta de que no es un eslogan y de que lo llevó además también a, a sus últimas consecuencias y, y generándole eh, en ocasiones... Eh, problemas políticos ante los que él eh, planteaba nuevamente ¿no? el, el análisis eh, y las cuestiones concretas. ¿no? Y yo creo que, que la cuestión del programa es, es, en, es la mayor aportación que ha hecho Julio Anguita a, a la política española de estos eh, 40 últimos años. Y si vemos eh, la década en la que Julio Anguita estuvo al frente de Izquierda Unida y sobre todo como como portavoz en el Congreso de los Diputados, eh, y cuáles fueron sus posiciones políticas, cuáles fueron sus planteamientos respecto, por ejemplo, al Partido Socialista, respecto al Partido Popular, respecto a lo que luego hemos eh, denominado como bipartidismo, etcétera. Nos daremos cuenta que el programa es la clave de bóveda de la acción política de, de Julián Guita durante, durante esos años. ¿no? Y esa es la cuarta idea que yo quería sobre la mesa sobre la mesa hoy y me gustaría cerrar eh, esta, esta intervención pues eh, también destacando algo que yo creo que es, que es importante sobre estas cuatro ideas no lo decía al principio son cuatro características que yo entiendo que tenía Julián Guita que son características propias de, de, de la trayectoria política de Julián Guita pero a la vez son eh, cuatro características que no son exclusivas de Julián Guita y que si las observamos una por una son cuatro características que la izquierda eh, ha tenido en su tradición en su tradición histórica. ¿no? La izquierda comunista, pero más allá de ella también eh, el, la izquierda socialista en el sentido amplio y también la izquierda eh, anarquista, ¿no? eh, empezando por el programa que lo tenemos desde el mismo manifiesto comunista eh, siguiendo por la eh, por la cuestión de, de la coherencia política, es eh, un valor fundamental que, cuando la izquierda ha perdido esa coherencia, se la ha dejado de reconocer como, como izquierda y hay eh, numerosos ejemplos también a lo largo de, de la historia, las formas de hacer política también creo que son, eh, eh, han sido fundamentales en la historia de la izquierda, lo que no quiere decir que siempre han, hayan estado presentes, pero son una característica eh, de la izquierda, y desde luego eh, las cuatro cuestiones creo que son deben ser reconocidas en el conjunto de la izquierda, y yo ya eh, para cerrar, este es el mensaje que a mí me gustaría aprovechar, eh, yo creo que lo que esa generación que nos metimos en política de la mano de ver al señor Julián Guita pues en, las, en las televisiones lanzando esos mensajes, eh, creo que nos tenemos que quedar con que esas cuatro características eh, eran propias de Julián Guita, de esa persona que nos hizo entrar en política, pero a la vez son propias de la izquierda y que por lo tanto eh, es necesario que el resto de personas que queremos cambiar el mundo, eh, pues aprendamos de esas cuatro características y nos demos cuenta de que son necesarias, de que la pérdida de Julio Anguita no es tampoco el fin de, de la política, ni mucho, ni mucho menos, y que precisamente pues de lo que se trata es de que todos aportemos nuestro granito de arena y, y podamos eh, aportar a, a lo que quería Julio, que era cambiar el mundo. Y yo sin más, pues eh, le paso la palabra, le pasó la, la palabra a Garbiñe. Es Cascoyón, Aracha León, arracha León gustioi. Pantalien, Pantalien, Aztean, Eduardo Rian, Saudeten gustioi. Eta ba omenaldiak hau, hau, eh, posible egitenari zareten hemen daude, Saudeten eh, gustioi Aracha León eta eh, milla mila esker. Eh, para mí es un placer auténtico y un enorme honor que me hayáis invitado a participar en este homenaje a Julio Anguita, con Miguel Usaviaga, con el que he coincidido alguna vez, pero sobre todo pues, con su padre, con Marcelo, tantas y tantas veces, con John Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi, PK y parlamentario de. El Carrequín Podemos, representante de lo mejor de la izquierda vasca, no digo de lo único mejor, pero sí de lo mejor de la izquierda vasca, y bueno, en esta tarde tan calurosa, tan luminosa y, y tan abrazadora, por decirlo de alguna, de alguna manera. Y juntarnos a, en estas circunstancias tan peculiares en las que el juntarse es tan distinto, pero hacerlo para hablar y para reflexionar sobre lo que ha supuesto Julio Anguita, pues me parecía, bueno, me ha parecido, como he dicho, un, un honor, pero sobre todo me ha parecido un, un deber y, un, y un, en todo caso, un deber auténticamente placentero. Mm. Eh, dice, ...dicen que decía Alfredo Pérez Rubalcaba... ...lo voy a citar, seré seguramente el único miembro del Partido Socialista... ...al que cite hoy... Eh, ...que en España se entierra muy bien. Eh, bueno, yo creo que Julio Anguita no ha necesitado de esta cualidad... ...o de esta maldición del buen enterramiento eh, en España... ...porque se le ha enterrado, se le ha despedido como, como realmente ha salido del corazón de muchísima gente. ¿no? no he leído un comentario verdaderamente, auténticamente negativo acerca de Julián Guita... ...procedente de ninguna persona, de ningún punto del espectro político... ...y seguramente la palabra que más se ha repetido ha sido la de la coherencia para referirse a, a Julio Anguita. A mí me gustaría decir que para mí Julio Anguita ha sido y es el buen comunista, el representante del buen comunismo y el buen republicano. Y creo que ha tenido la capacidad... De fundir, de unir esas dos grandísimas ideas políticas y de pensamiento que son el, el comunismo y el republicanismo, y ha hecho que, que sintamos eh, esa fin, esa comunión entre esas dos, grandes, esas dos grandes ideas. Ese buen comunista, ese buen republicano, esa persona coherente. Eh, ...como digo, en ese término de coherencia que más se ha repetido para referirse a él, eh, esa persona honesta, honesta en su vida política, pública y también en su vida personal, eh, sin que se le haya podido reprochar nunca jamás absolutamente nada, eh, sin que jamás haya dado pie a dudar siquiera... ...de que por un, como era la película, es igual, por un puñado de dólares o por un puñado de votos... ...hubiera podido modificar un solo centímetro su, su posición. En algo que se podría calificar de dogmatismo, pero que era, era también o ha sido también un dogmatismo limpio... ...un dogmatismo de los principios... ...que es algo bien distinto del dogmatismo cerrado y reflexivo... Y negador de la, del diálogo, del encuentro con otras ideas y con otros, y con otros eh, principios. No he sido jamás, Julio Anguita, en mi opinión, una persona dogmática eh, rígida ni mucho menos, eh, como digo, cerrado o negador de las ideas de otras eh, personas. Yo creo que Anguita respetaba muchísimo a quien tenía delante, a quien tenía enfrente, si reconocía en esa persona, en esa, incluso adversario político, alguien con principios también, con ideas eh, a las que no estaba dispuesto a renunciar. Y yo creo que ahí Julio Anguita ha sido capaz de encontrarse con, con personas eh, eh, en el camino, y aunque no haya hecho digamos, vida política común, sí que ha sido capaz de, de dialogar y de, de confrontar ideas eh, y yo creo que los principios de Julio Anguita eran tan claros como que eran los principios, el principio de la justicia frente a la injusticia, de la igualdad, frente a la desigualdad, frente a la pobreza, frente a, frente a la injusticia social… Eran los principios de los derechos. Era el principio de los derechos humanos frente a la barbarie, frente a la falta de libertad en todos los terrenos, frente al abuso eh, aplastante de la dignidad y de la libertad de las eh, personas. Y en ese sentido, creo que ha dejado un, un pozo. ...un discurso importante y bien redondo acerca de, como decía, del buen comunismo y del buen republicanismo. Yo me he traído los libros solamente porque me han, sean compañía... ...y me parecía que tener hoy también a, a Julio Anguita en imagen y tenerlo en su, en su condensado en sus escritos, en sus, en sus libros, era importante... Y yo he tenido la gran fortuna de coincidir en el mundo, ¿no?, en, en un tiempo de mi vida, en este planeta, en este, en esta vida, eh, con julián Guita, de escucharlo en los medios de comunicación, en fin, de... de, de de verlo sufrir, de verlo avanzar, de verlo dudar, seguramente también en muchas ocasiones en las que no ha sido fácil mantener determinadas posiciones políticas con mucha presión, incluso interna, en fin, eh, por esa, por esas a veces... Eh, atribuciones de, de, de dogmatismo, vuelvo a repetir la palabra porque probablemente es lo que quizás más se le haya reprochado, ya digo que no lo hago yo en absoluto, y he tenido también la gran fortuna de escuchar directamente a Julio Anguita de, de Viva Voz, no es que esto aporte mucho más, pero sí que es importante porque eso me ha permitido también encontrarme en esos foros, en esos lugares con otras personas que han compartido, pues como John y mucha más gente, Usabiaga, etcétera y con las que hemos compartido espacios ...hemos compartido principios, hemos compartido esperanzas y hemos compartido también voluntad de acción, como decía, como decía John. Yo que soy muy así, un poco rara en eso, voy a cada sitio que me interesa, a cuando voy a un sitio... Que que me interesa porque creo que voy a escuchar algo que me va a servir, que me va a decir algo que voy a, aunque lo comparta o no, pero que va a ser importante en mi vida, llevo un cuaderno y, y estos días he buscado los cuadernos y he encontrado algunos que ni siquiera me esperaba y voy a recordar las veces que yo personalmente habrá estado muchas más, yo no lo, no lo voy a negar, eh, las veces que Julio Anguita ha estado aquí, de las cosas que ha hablado, ¿no? Yo estuve en una ocasión en el Palacio de Miramar, en el año 2005, en 5 de abril, era campaña de las elecciones autonómicas, 2005 debió ser, yo no recordaba exactamente, pero sí, porque fue en 2001-2005, y hubo una charla que compartieron Julián Anguita y Javier Madrazo, y entonces se eh, presentó uno de sus libros, creo que fue el Corazón, sí, Corazón Rojo. Eh, luego me referiré también a lo que dijo entonces, eh, ...compartí también en Valencia, me he encontrado este cuadernillo absurdo, absurdo pequeñajo, eh, pero lo he encontrado... Eh, me lleva una sorpresa agradabilísima porque esto sí que no esperaba encontrarlo en Valencia, unas jornadas que organiza eh, la Unión Cívica Republicana, la UCR, y eso fue en noviembre de 2010. Él había ido allí a dar una charla y yo también había da, ido allí a dar otra charla y allí nos encontramos y compartimos también, pues, sobre todo nuestras ideas sobre el republicanismo de hoy y la manera de, de hacerlo llegar a la... ...a la gente y sobre todo a la gente joven... ...como también se comentaba antes aquí. Eh, también me he encontrado con, con otro hecho importante... ...en el Coldo Michelena, creo que fue... ...aquí está, en el 4 de mayo de 2012... ...presentaba un, otro, eh, su, otro libro, creo que era... El de, ...el de Combates de este tiempo... ...y esa presentación la hizo en un diálogo con el Endacari Barretche... Entonces Ibarreche no era Alendakari, pero no era ya Lendakari, pero fue pues también un acto emotivo. Y por eso cuando yo antes eh y un acto emotivo pero muy racional que es lo que yo creo que más es de agradecer a Julio Anguita y entonces pues compartió y fue capaz de encontrar espacios comunes de diálogo eh, con, con Ibarreche aunque efectivamente muchas cosas no estarían de acuerdo pero bueno yo creo que los dos se reconocían como personas de, de principios y finalmente en el museo de San Telmo bueno en, en el edificio de, de San Telmo en el año 2013, el 15 de octubre exactamente, en el que presentó su libro Conversaciones sobre la Tercera República y, yo, y que yo, con la misma generosidad con la que hoy se me ha invitado aquí, pues tuve también el honor de, eh, de presentar aquel libro. Y yo sí que quería destacar, he dicho que era el buen comunista para mí, el buen republicano y eh, el republicanismo de Anguita, porque creo que si una cualidad además le adornaba es que en ese ser historiador de, de formación y de, de profesión y de vocación, eh, en ese análisis permanente que hacía de la historia, yo creo que Anguita tenía la, la virtud de situar siempre eh, los hechos históricos que más habían eh, hecho daño a, a, la, a la gente más vulnerable y también aquellos hechos históricos que habían hecho avanzar el progreso social, pero yo creo que Anguita ha tenido la grandísima capacidad de hacerse valer de la historia siempre para proyectar el futuro, de manera que era como un historiador del futuro, ¿no? Él hacia, miraba la historia del pasado, pero la proyectaba directamente al futuro, y en esa propuesta republicana tan actual, tan válida, tan imprescindible, que era su propuesta de esas siete ideas, que las voy a pasar rapidísimamente, ¿no? esa república de los derechos humanos, que yo creo que nos, nos vincula a todas las personas, no hay nadie que quede fuera de, ese, de esa propuesta, incluyendo también la carta de la ...la tierra, los derechos, fin, del plan, del propio planeta, la, la república de la verdadera democracia, de la participación, de la deliberación y de la decisión sobre todas las cuestiones. Julián Guita eh, eh, eh, subrayaba muchísimo esto, ¿no? O sea, eso de la fiesta de la democracia, el día de, de ir a la urna... Eh, eh, eh, sigue siendo un, un absurdo si detrás no hay todo un trabajo de participación, de deliberación y, y, y de decisión más allá de eso y, y, yo, y Anguita, incluso siempre decías incluso sobre la economía, sobre los problemas más importantes de la economía también tenemos que tener decisión la, la República de la Paz ¿no? una sociedad en ese sentido segura, pero segura desde la libertad eh, la, la República de la austeridad, oír hablar a Julio Anguita de austeridad, la verdad es que no chocaba nada porque él era... Eh, así, era una persona que transmitía austeridad, austeridad no austericidio, sino austeridad como compromiso con, con, con, la, con el resto de personas, como compromiso con el planeta, el no despilfarro. También la sobriedad, la austeridad en el discurso, ya, ya ha hecho eh, mención a esto John ahora mismo. ¿no? Eh, la república de la laicidad, sobre esto huelga decir nada y no lo diré, eh, sobre la propia pertenencia a una, a una nación y también la capacidad de decisión sobre esto y sus enormes enormes dudas sobre, sobre Europa, esa Europa de la, de la banca, esa Europa de la economía, habiendo renunciado a los grandes valores y a las grandes aportaciones de Europa al mundo. Y en, esa, en eso, esas siete ideas de la República, que en realidad las ha planteado siempre Julián Guita, no como una utopía, no como una mera quimera, sino como la, una auténtica... Uh, posibilidad de hacerlo, de, hacerlo, de hacerlo real. Y ese discurso tan interesante de que la, la República no es solo el antimonarquismo, y es cierto, no lo es, sino que lleva un contenido mucho más allá. Y yo creo que ahí es donde se encerraba verdaderamente el discurso político de, de, Julio, de Julio Anguita. Yo terminaría por decir, aparte de lo que ya hemos comentado, de la coherencia, la honestidad, la austeridad, la sobriedad, eh, su defensa de todos esos valores que he comentado, esa defensa real, real en su vida. Yo creo que eso lo ha transmitido y cuando alguien lo transmite como lo ha transmitido Julio Anguita es cuando realmente también estás haciendo acción, eh, eh, estás calando en la gente y yo finalmente diría que realmente Julio Anguita fue un servidor, de los derechos humanos para todas las personas y particularmente para las personas más más olvidadas. Creo que será será verdaderamente el fondo de su discurso y seguramente la razón de su vida. Bueno, es que Casco, muchas gracias, muy interesante todo lo que habéis dicho. Bueno, yo antes de cerrar el acto, bueno, se me han ocurrido dos preguntas, una para cada uno, una Garbiñe, efectivamente, el repu republicanismo este que ha reseñado también, yo creo que tengo el recuerdo yo que en ese contexto tremendo que, que, lo, que cuando él estaba en la dirección política estaban los escándalos de la Gürtel, etcétera, ¿no? y también le daba mucha importancia, creo, recordar al republicanismo como regeneración, como única posibilidad de regeneración moral del país, te lanzo la pregunta. Y luego otra a John y ya las dejo apuntadas. También, sí que es verdad lo de programa, programa, programa, que a veces se ha convertido en un eslogan, pero yo creo que tiene mucho calado revolucionario incluso porque realmente afecta a lo que es la identidad de la izquierda, que no sea algo nominal, sino que sea algo verdaderamente real. Y cuando él acuña eso, pienso que también está aludiendo a eso, a una izquierda que sea de verdad, no solo, no solo nominal, ¿no? Perdonadme, que estaba yo dando el rollo sin encender el, el micro. Eh, bueno, hablaba que efectivamente cuando Julio Anguita eh, se refería a ese republicanismo también eh, conecta con, con todo lo que han sido, estaba mirando incluso la, las notas, ¿no? las debilidades de la de la transición. Eh, el agotamiento de esa política de la transición, de todos los pactos que se han operado, de los eh, incumplimientos constitucionales y sobre todo de tanto cambalache y tanto acuerdo para perpetuar unas maneras de estar en, en política con reproches absolutamente duros, pero desde luego muy razonables y muy razonados a la, al papel de la justicia eh, esto también quería, quería subrayarlo como un elemento, un poder del Estado, que ha contribuido también, sin duda, a que, a que bueno, pues, eh, la transición fuera lo que fue y, sobre todo, que su desarrollo también haya sido lo que ha, lo, como fue, podía haberse desarrollado de otra, de otra manera, si se hubiesen hecho otros impulsos políticos. Sin duda, una mayoría política de izquierda es distinta de la que, de la que hubo desde el año 82, pues eh, habría llevado a un, a un escenario bien distinto en el que, bueno, pues casi, eh, yo creo que hemos tenido un escenario en que, me pregunta Usabiaba sobre lo, todos los temas de corrupción, etcétera, etcétera, en el que casi ha habido un, eh, una compensación de corrupciones, ¿no? Y casi hemos llegado a neutralizar y decir bueno win-win o lose-lose, todo el mundo pierde o todo el mundo gana y compensamos unas corrupciones con otras corrupciones, en definitiva una manera de estar de estar en política que nada tenía que ver con la con la suya ni con, la, ni con los objetivos que él se que él se planteaba y que su formación política y su gente y la gente que comparte esos postulados esos postulados con él. Eh, yo creo que Julio Anguita todo esto lo ha dejado siempre muy claro, claro, clarísimo, y nunca ha comulgado, yo creo que eso probablemente es lo que más se le haya reprochado, sin poder reprochárselo, pero reprochado porque realmente Julio Anguita representaba para muchos un espejo en el que cada cual podía verse íntegramente, con, todas sus, eh, sus, eh, con todos sus incumplimientos en los propios términos de, de Julio Anguita y yo creo que eso era muy desagradable y muy duro para, para muchísima gente de la, vida, de la vida política. Escuchar a alguien decir las verdades del barquero y verse reflejado ahí, yo creo que eso es muy incómodo y yo creo que Julio Anguita también ha sido una persona muy incómoda ...para cualquiera que haya defendido bueno, pues, eh, pues aquella transición... ...y todos los males derivados de aquella transición... ...incluido pues, esas maneras tan tremendas de, de aprovechamiento... ...y de beneficio de la política para intereses personales... ...pero mucho peor, sobre todo para el mayor desprestigio... ...y la mayor deslegitimación de la política... ...y de las instituciones públicas. Creo que eso Anguita, desde luego, evidentemente no lo admitía... Y yo creo que el reproche permanente, esa cara seria y esa firmeza de Julio Anguita es seguramente lo que más daño ha, ha hecho algunas maneras de hacer política. Bueno, y contestando también un poco a Miguel, pero enganchando con esto último que dices, eh, eh, Garbiñe, porque respecto al programa también esta cuestión de la regeneración democrática, de la, de la limpieza y sobre todo en un momento donde la corrupción... Eh, pues eh, campaba sus anchas eh, en este país y, y, no, y no, estoy, no me estoy refiriendo tampoco a los últimos eh, cinco años con la corrupción del Partido Popular, sino la corrupción también previa del Partido Socialista durante muchos años eh, en el poder. Eh, Angrita criticó eso muy duramente, pero lo llevó también al programa, ¿no? y, y engancho así un poco con la pregunta que, que nos hacía también Miguel sobre la importancia del programa eh, para Anguita eh, y esta era una de las cuestiones que, que Anguita también ponía en el programa y que hacía poner en, en este caso al Partido Socialista ante el espejo a la hora de, de, de hablar con ellos ¿no? esta era una de las cuestiones que Anguita eh, incluía o le exigía como necesario a Felipe González ¿no? cuando se acusaba a Anguita de la famosa pinza eh, etcétera, Anguita lo que ponía sobre la mesa era el programa, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos hacía Miguel, que es lo que, nos, es lo que nos define, lo que nos distingue, en, en opinión de, de Julián Guita, que eh, ser de izquierdas no es eh, llevar la bandera o, o darse golpes en el pecho diciendo que uno es muy de izquierdas, también en ese sentido de, de, de, de, aquella, o sea, de aquella otra característica que decía yo antes, ¿no? De, eh, no es eh, más radical el que tiene las formas más radicales, sino que tiene los contenidos más radicales y eso el reflejo de eso es precisamente el, el programa. ¿no? Y yo creo que ahí, eh, yo, hay, hay, por responder a Miguel, hay, hay en, en, en la trayectoria de, de Julio creo que hay tres momentos que, eh, que se pueden poner como ejemplos ¿no? de, la, de la importancia de del programa a la hora de, de, de definir y de efectivamente como, como decía Miguel eh, usaba la, la expresión eh, verdadera eh, la verdadera izquierda que yo creo que es una expresión igual tal vez un poco desafortunada pero pero que sí que es un poco lo que, re lo que refleja eh, cómo podemos definir lo que es la izquierda o lo que no es la izquierda ¿no? Eh, para no repartir carnes de izquierda que es el programa ¿no? y eso creo que Julián Guitar lo tuvo muy presente y ahí hay tres capítulos, que son uno sería este, el de, el de la pinza, ante el que Julián Guita lo que respondía es, yo, yo no coincido, no coincidimos con el Partido Popular como oposición al Partido Socialista. Es decir, nosotros ponemos sobre la mesa un programa. ¿Qué programa está defendiendo y llevando a la práctica el gobierno del Partido Socialista? Pues un programa que es de derechas por su contenido. Y por lo tanto esa es eh, la situación en la que se situaba o situaba Guita a Izquierda Unida en aquel momento respecto al Partido Socialista, que era en base al programa. ¿no? Y también un segundo momento que es cuando, eh, cuando Aznar gana las, eh, las elecciones por primera vez, sin una mayoría absoluta y... ...tiene los primeros días eh, algunas dificultades para conformar gobierno y también pues, en el entorno del Partido Socialista pues, se monta también pues una campaña mediática de presión, lógicamente, hacia Izquierda Unida para que facilitase una posible, eh, una posible investidura de Felipe González... Eh, eh, ...con el apoyo de Convergencia de Unión, etcétera... ¿no? ...y ante eso también, eh, claro, se apelaba ¿no? a la unidad de la izquierda... ...para evitar que gobierne la derecha... ...y ante eso Anguita decía, bueno, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha? La izquierda o la derecha no es el Partido Socialista... ...o el Partido Popular o Izquierda Unida, es el programa... ...qué programa pone el Partido Socialista... ...qué programa pone el Partido Popular, qué programa pone Izquierda Unida... ...en base al programa es en, en lo que eh, podemos hablar... ...y él, pues, hacía una crítica muy dura... ...a las políticas que estaba haciendo hasta el día de ayer... ...en aquel caso, el Partido Socialista, ¿no? y, y luego un, un tercer momento que a mí también me, me, me llama mucho la atención... Eh, ...que es eh, con Julio Anguita ya, eh, ya no estando al frente de Izquierda Unida... Eh, ...el momento en el que eh, Paco Frutos y, y Almunia... Eh, ...pues se inician eh, unas conversaciones eh, también... Y se da un debate, en este caso en el seno de Izquierda Unida, sobre, sobre, sobre ese acercamiento al PSOE, sobre ese eh, posible entendimiento con el PSOE o no. ¿no? Y ahí Julio Anguita creo que se eh, vuelve a poner sobre la mesa el programa y creo que, eh, por así decirlo, deja fuera de juego digamos, a lo que él llama también un poco los dos extremismos, ¿no? los, los que dicen, bueno, hay que ir con el Partido Socialista porque hay que parar a la derecha, ante lo que él dice... Igual que en el caso de la pinza, ¿no? Bueno, el programa, sino ¿qué es parar a la derecha? Es poner el programa, no, no es unirse siglas con siglas, sino es poner el programa. Si es para un programa, sí, si no, no. Y también a quienes, desde el otro, digamos, desde otra posición, dicen, con el Partido Socialista no se puede ir a ningún sitio porque el Partido Socialista eh, no, es de, no es de izquierdas. Y a estos, pues, les dice, bueno, programa. Ustedes han leído... Las diez propuestas programáticas que en este caso pues, Paco Frutos ha puesto sobre la mesa, bueno, si se sacasen adelante esas diez propuestas, alguien puede decir que eso no es un programa de izquierdas. Entonces, el, por, encima de todo, por encima de todo, lo que pone es el programa, que yo creo que es lo que, que, es lo que define. ¿no? Y yo creo que a mí personalmente me parece que es una de las aportaciones, eh, o la aportación más importante que nos ha hecho Julián Guita a, pues, a la historia reciente de la política española, por supuesto, también la cuestión de, de la República que tú planteas, que es, que es fundamental. ¿no? Sí, es que el tema del programa, efectivamente, es sustancial, porque quizá uno de los pocos en fin, comentarios algo negativos que he leído estos días ha sido que Julián Guita poco contribuyó a la unidad de la izquierda. Y... Bueno, y me preguntaba yo, ¿y tenía que contribuir a la unidad de la izquierda? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué? Y, y efectivamente ahí está lo, lo, que, lo que comenta John. Eh, ciertamente la, la unidad de la izquierda no es una cuestión de, de, unificar sigla, de unir siglas eh, que se pretenden de izquierdas o que se presuponen de izquierdas, porque efectivamente ¿quién, quién, quién da este marchamo, esta patente. Y ciertamente el programa es lo único que permite trascender siglas pero sobre todo llevar a cabo una acción útil y práctica para las personas eh, que realmente más lo necesitan. Y ahí está la, la clave. Yo creo que eh, además hay que, hay que recordar, es que claro, has recordado momentos verdaderamente terribles. no Hay que recordar el año 96, que es al que cuando gana eh, la, las elecciones el Partido Popular, cuando anticipa elecciones eh, Felipe González en aquel terrible momento de corrupción, GAL, bueno, todo aquello, ¿no? Y no solamente corrupción y GAL, en fin, hablamos mucho de la reforma laboral del año 2012, pero la del año 1994, yo que ya me dedicaba a esto, aquello fue terrorífico realmente, donde donde los, los grandes pilares del, del derecho del trabajo se removieron y se vinieron abajo, pues fue el año 94. Bueno, quiero decir que efectivamente el programa es lo que permite avanzar, lo que permite pactar y lo que permite asegurar los pactos. Bueno, estamos en un momento bien distinto del año 96, eh, Hay un programa que ha permitido en este momento una coalición de gobierno, bueno, Julio Anguita sobre esto se había pronunciado recientemente y claro, en un decir y no decir, dice, si sale bien, saldrá muy bien y si sale mal, saldrá muy mal, evidentemente, eh, es un experimento sin querer, en eh, fin, no lo digo en término en absoluto, en, en tono peyorativo en modo alguna, alguno, es una experiencia novedosa para la izquierda española y yo creo que aquí el programa, programa, programa es y va a ser la clave de este gobierno, evidentemente. Os ya se ha pactado un programa, o se cumple ese programa o saldrá mal, sin más. Bueno, es que ricasco a Garbiñe, es que ricasco a John. No es la mejor manera de terminar con esta reflexión de Garbiñe que ha traído a la actualidad de, de ahora mismo a Julio Anguita con el, con el Gobierno. Y bueno, eh, espero que este granito de arena, como decía al principio, de contribución a, a recordar a Julio Anguita, pues eh, sirva, eh, os haya resultado tan interesante como a mí, y como emplazaba en el comienzo, cuando todo esto pase, haremos algo con más solemnidad como, como lo merecía Julio Anguita. Bueno, es que ricasco.